y la doble integral de la función f de x, y sobre el conjunto d formado por los puntos del plano r2 tales que x está en el intervalo cerrado menos a, a y, y se encuentra entre las gráficas de y igual x cuadrado sobre a y y igual a a siendo a una constante real positiva exprese y en coordenadas polares determinando los límites de integración y Además, calcular y para f de x igual x cuadrado más y cuadrado, la ecuación del paraboloide. Muy bien, en este ejercicio tenemos una integral doble sobre un conjunto de dado en coordenadas rectangulares y me pide expresarlo en coordenadas polares hallando sus límites. Veamos cómo es esto. Analicemos primero el conjunto de... Y es la integral doble de f de x, y, donde x varía desde menos a hasta y y. varía desde la curva y igual x al cuadrado sobre a hasta la recta y igual a a. Estos son los límites rectangulares de la integral y. Ahora, se debe transformar dichos límites a coordenadas polares de la forma r comatita o sea que las ecuaciones de igual y de x deben expresarse de manera equivalente a ecuaciones del tipo r igual r de tita siendo tita la variable independiente en algún intervalo cerrado dicho en modo sencillo consta del plano ya no plano cartesiano sino un plano polar en donde el origen de coordenadas ya no es llamado origen sino es llamado polo donde o x ya no sería el eje X positivo. Sino un rayo que representa el valor de tita igual a 0. Acá tenemos tita igual 0 radianes. Acá tenemos tita igual pi medios radianes. Tita igual a pi radianes. Acá tita igual 3 pi medios radianes. Ángulos cuadrantales. Tita igual 0, tita igual 90, tita igual 180 y tita igual 270. Bien, podemos trazar otros rayos más. Ejemplo, si estamos trazando la bisectriz del primer cuadrante, o sea, la de 45 grados, estaríamos haciendo referencia a theta igual pi cuartos. Y este, si formara ángulo de 45 grados acá, le restamos de 180 y tendríamos el ángulo de 100, 135 grados, que equivale a 3 pi cuartos. Ahora vamos a considerar un punto P en este plano polar, el cual forma un segmento OP con el polo. La longitud de OP es una incógnita R y el ángulo medido desde el eje polar OX hacia OP es otra incógnita tita. Entonces decimos que P tiene coordenadas polares R, tita. Ahora vamos a graficar el conjunto D. Vemos que X se encuentra entre menos A y A. Y la variable y se encuentra entre el gráfico de la curva y igual x cuadrado sobre a y la curva y igual a. Entonces graficando estas dos curvas tendríamos algo así. Una parábola y igual x cuadrado sobre a y la función constante y igual a. Estas dos curvas se van a intersectar en menos a a. ¿Cómo estamos seguros de eso? Pues resolviendo esta ecuación. El y de la parábola y el y de la recta lo igualamos, ambas ecuaciones lo igualamos. El y de la parábola es x cuadrado sobre a, el y de la línea recta es simplemente a. Esto nos conduce a esta ecuación y te despeja x y tendríamos más menos a. Así se comprueban los puntos de intersección de ambas. Ahí tenemos al conjunto de Ahora ¿Cómo relacionamos esto con lo que expliqué sobre coordenadas polares? Observan esto. Ese eje tita igual pi cuartos es precisamente el mismo rayo que pasaría por este punto del origen de coordenadas rectangulares hasta el punto de intersección del lado derecho de ambas curvas. Este sería tita igual pi cuartos. ¿Cómo sé eso? Si se dan cuenta aquí, esta altura corresponde al de un triángulo rectángulo cuya longitud de este cateto es A, y la longitud de este cateto también mide A. Es un triángulo notable, 45-45. Este ángulo debe ser el mismo que el producido por este, por este rayo. También sería 45 grados. Ambos miden igual. Entonces estamos haciendo referencia al ángulo tita igual 3 y cuartos. Entonces, desde tita igual a 0 hasta tita igual pi cuartos, tenemos esta porción de gráfico. A esta le llamamos D sub 1. Desde tita igual pi cuartos hasta 3 pi cuartos tenemos otra porción. Tendríamos este triángulo. Este triángulo. Llamémosle a esa porción la región de sub 2. Y desde tita igual 3 pi cuartos hasta pi tendríamos otra porción. Le podemos llamar B sub 3. Entonces la región D se puede describir como la reunión disjunta de la región de sub 1 con la región de sub 2 con la región de sub 3. Ahora voy a analizar el conjunto de sub 1 y el conjunto de sub 3 en el plano polar. Como bien hemos visto, el conjunto de sub 1 está acotado por la gráfica de la parábola y igual x al cuadrado sobre a y el eje tita igual y cuartos. La primera está en coordenadas polares, pero la segunda no. Esto es de sub 1 es el conjunto de pares R, tita tal que tita varía entre tita igual a 0 hasta pi cuartos y necesitamos la variación de r ¿entre qué valores varía r? r viene a ser la distancia de cualquier punto que esté en d1 hacia el polo digamos que es este punto de aquí su distancia al origen es r ¿cuál sería el mínimo valor de r? ¿cuál sería la distancia mínima? cuando dicho punto está en el origen de coordenadas Bien, entonces tendría que ser r mayor o igual que 0. ¿Cuál sería el máximo valor de r? O sea, ¿para qué punto P? El punto P más alejado. Uno pensaría de que el máximo, el máximo valor de r sería este, esta distancia. R sub 0, llamémoslo. Pero no, porque para ese valor R sub 0, tita sería un valor constante. Y se requiere un límite variable, o sea, una función de tita. Por lo que se deduce que el máximo valor de r se da cuando el punto se elige en el borde, en esta curva, en la de la parábola. Y esa parábola tiene que tener la ecuación en coordenadas polares donde R tiene que estar en función de tita. O sea que R varía entre 0 y R de tita. Esa función R de tita es la que tenemos que encontrar a partir de esta. Bien, acá tenemos la ecuación de la parábola. Y igual a X cuadrado sobre A, siendo que X varía entre 0 y A. O sea, para referirnos al conjunto de sub 1. Hay una fórmula de transformación de rectangulares a polares. Es escribiendo... En vez de Y reemplazamos R seno de tita y en vez de X reemplazamos R coseno de tita. Para despejar R, pues primero tendríamos que elevar al cuadrado, el lado derecho, R cuadrado coseno cuadrado sobre A. Y acá es R seno de tita. Si quitamos el polo, entonces podríamos asumir que R sea diferente de 0 y podríamos cancelar un R. Seno de tita quedaría solo. Y así, despejando R tendríamos a seno de tita sobre coseno cuadrado de tita igual R. Bien, este es el R de tita que estamos buscando. Por lo que podemos decir que D1 es el conjunto de pares ordenados R, tita, tal que tita varía desde este eje, tita igual a 0, hasta este eje de aquí tita igual pi cuartos y r varía desde 0 hasta la función r de tita que habíamos encontrado que es esta función a seno de tita sobre coseno cuadrado de tita haciendo un análisis similar encontraríamos que d sub 3 es el conjunto de los pares ordenados tales que tita varía entre este eje que era el que ya habíamos visto antes, 3 pi cuartos. Desde 3 pi cuartos hasta este otro eje, hasta pi. Y R varía entre, entre el borde de la parábola y el polo. Luego habrá que analizar la región de sub 2. Muy bien, ahora pasamos a analizar el otro conjunto que le llamaremos de sub 2. De sub 2 es el conjunto de pares ordenados R comatita, el plano polar, tal que, Tita varía entre pi cuartos y 3 pi cuartos. Pero no sabemos entre qué y qué valores varía R. Para eso solamente hay que fijarse que habíamos visto el gráfico de la parábola. El gráfico de la línea recta. Tita igual pi cuartos. La parábola había calculado que era A seno de tita sobre coseno cuadrado de tita. Y acá tengo el rayo tita igual 3 pi cuartos. Aparte tengo esta recta de aquí, es y igual a, si nos fijamos bien, la región de sub 2 vendría a ser toda esta región. Cualquier punto que se encuentre dentro de esta región tendrá radio igual r. El mínimo valor de r será cuando el punto se encuentra en el polo. Si el punto se encuentra en el polo entonces r sería 0, el mínimo valor entonces sería 0. Ahora, ¿cuál sería el máximo valor? Será cuando el punto alcance el borde. O sea, cuando Y sea igual a A. Si Y es igual a A, ¿cuál sería el valor de R? El valor de R se obtiene al reemplazar Y igual R seno de tita igual a. De donde despejando R tendríamos A seno de tita. Este es el valor R de tita que necesitábamos colocar aquí. Es el máximo valor de R. R varía desde el polo hasta el borde Y igual A. Es decir, A sobre seno de tita. Así hemos encontrado el conjunto de sub 2. Ahora ya tenemos una visión más clara de los conjuntos que forman a la región D. La región que estoy marcando aquí sería la región de sub 1. La región enmarcada en celeste viene a ser de sub 2 y la región enmarcada en verde es la región de sub 3. Muy bien, de sub 1, de sub 2, de sub 3. ¿Verdad? Son todos conjuntos disjuntos. No hay intersección entre ellos. Y hay una propiedad de la integral doble que permite escribirla como una suma de integrales definidas sobre el conjunto de sub 1, de sub 2, de sub 3. Para ser exacto sería algo así. Y es la integral de f de x, y diferencial de x, diferencial de y sobre el conjunto de. Y como sabemos hemos encontrado que d es la reunión de de sub 1 y de sub 2 y de sub 3, entonces la integral y puede escribirse como la integral doble sobre el conjunto de sub 1 de la función f, y para abreviar no le voy a colocar f de x y más la doble integral sobre el conjunto de sub 2 de f, más la doble integral de f sobre el conjunto de sub 3. Entonces ya lo tenemos más claro, donde ya vimos de que de sub 1 es el conjunto de pares ordenados, r, tita, tales que tita varía entre 0 y pi cuartos, r varía entre 0 y la expresión a seno de tita sobre coseno cuadrado de tita, y de d2 es la región que similarmente vemos acá y de d3 es la que vemos aquí. Entonces eh, colocamos ya exactamente quiénes son los límites de esta integral en coordenadas polares. Y lógicamente también la ecuación de cambio de coordenadas x se reemplaza como r coseno de tita, y y x y se van a cambiar por r seno de tita y la diferencial de x diferencial de y se va a cambiar por diferencial de r diferencial de tita multiplicado eso por r r de r diferencial de tita bien entonces ya lo tenemos sería primero la variable independiente tita que varía entre 0 a pi cuartos luego la integral, la segunda integral sería desde 0 hasta a veces el seno de tita dividido entre coseno cuadrado de tita aplicado a r, r coseno de tita r seno de tita y acá vamos a colocar r dr de, de tita y como es lógico colocaríamos la siguiente integral de f de x, y sobre el conjunto de sus dos aquí colocamos la variación de tita sería desde pi cuartos hasta 3 pi cuartos Luego viene la integral de la variación de R, sería desde 0 hasta A sobre el seno de tita. F de R, coseno de tita, R, seno de tita, R de R de tita, más integral doble desde donde se había quedado tita, sería 3pi cuartos hasta pi. Esa es la variación de tita en el conjunto de sub 3. Y R varía desde 0 hasta lo que ya habíamos visto en el anterior era A seno de tita sobre coseno cuadrado de tita. Bueno, y lo mismo de ella. R de R de tita. De modo que esta es la integral que nos pedían. Muy bien, así tenemos que la integral dada en coordenadas rectangulares resulta ser en coordenadas polares. Como esta suma de tres integrales en partes del conjunto D. Ahora queda pendiente la parte B en la que hay que calcular la integral para f de x igual a x cuadrado más y cuadrado, o sea la ecuación del paraboloide. Bien, Sabemos que y es la integral doble de f de x, y, donde sabemos que x cuadrado más y cuadrado es la ecuación de, de f de x. Diferencial de y, diferencial de x. Ojo con la variación. Diferencial de y es para la integral interna y para la integral externa diferencial de x. Sí, porque acá se escribe en la variación de y, ¿no? siempre acá la variable dependiente en esta segunda integral. Sería desde y igual x cuadrado sobre a hasta y igual a a. Aquí la variación de x desde menos a hasta a. Entonces desarrollando esta integral que está aquí adentro con respecto a y. ¿verdad? Sería x cuadrado y más y cubo entre 3 para y que varía desde x cuadrado sobre a. Hasta y igual a diferencial de x, todo esto se está integrando para x desde menos a hasta a. Si tendríamos integral de menos a hasta a, si lo evaluamos en y igual a, a tendríamos x cuadrado por a más a al cubo entre 3. Ahí está la función evaluado en y igual a, a menos la misma función evaluado en y igual a x cuadrado sobre a. X cuadrado que intacto, Y se reemplaza por X cuadrado sobre A más Y el cubo sobre 3 es un tercio de Y al cubo, siendo Y igual X cuadrado entre A, esto está elevado al cubo, diferencial de X. Y así tenemos integral de menos A hasta A de esta expresión, hay que reducir esta expresión lo más que se pueda, por ejemplo aquí el signo menos y acá este producto hay que efectuarlo, sería X cuadrado por X cuadrado, X cuarta, sobre a menos x a, la sexta, x a la sexta sobre 3a al cubo Lo demás queda indicado y esta expresión es fácil de integrar con respecto a x Es x al cubo entre 3a más a al cubo x sobre 3 Menos x a la quinta sobre 4a menos x a la séptima sobre 3 por 7 21a al cubo evaluado desde x igual a menos a hasta x igual a. Si reemplazamos a en la primera parte, tenemos a elevado al cubo por a, sería a la cuarta. Si evaluamos acá x igual a, a, tendríamos a a la cuarta sobre 3, coincide con el primero. Si reemplazamos aquí, tendríamos a a la quinta sobre 4a, pero se cancela, entonces tendríamos a elevado a la cuarta sobre 4. Menos también. Si reemplazamos a la séptima sobre 21 al cubo, se cancela, va a quedar a a la cuarta sobre 21. Ahí está la función evaluada en x igual a. Ahora la misma función, pero evaluada en x igual a menos a, me arroja. Con exponente impar, el signo menos que se conserva, sería menos a a la cuarta entre 3. Y acá menos a a la cuarta sobre 3, también, menos con menos da más, por el exponente impar, se mantiene el signo, pero con este menos se, se anula, va a quedar a, a la quinta sobre a, pero que se cancela, entonces, a a la cuarta sobre 4, menos con menos da más, más a, a la cuarta sobre 21, bien, a, hay un factor común a a la cuarta, entonces, si lo sacamos, un tercio más un tercio, dos tercios, menos un cuarto, menos 1 sobre 21 acá estos dos me arroja un tercio más un tercio sería dos tercios negativo ¿no? con este menos ese más sería más dos tercios acá es menos un cuarto menos 1 sobre 21 ¿bien? o sea esto sería a cuarta que multiplica a, si nos fijamos aquí este se repite se repite y se repite entonces bastaría con este nada más y sacarle un 2 afuera, un factor común. 2 a cuarta sería 2 tercios, un cuarto, menos 1 sobre 21. Y creo que hay que hacer una corrección aquí cuando integre x cuarta. Cuando se integra x cuarta no se coloca 4 debajo sino 5. Ahí es 5, acá tendría que ser 5. Bien, al efectuar estas operaciones combinadas de fracciones me va a arrojar 44 sobre 105. Finalmente el resultado de la integral es 88 a cuarta sobre 105. Muy bien, hemos calculado la integral de f de x, y en coordenadas rectangulares. Ahora el alumno podrá comprobar este resultado usando coordenadas polares del resultado, la parte a, reemplazando eh, f de x,y y x cuadrado más y cuadrado se puede reemplazar como r cuadrado porque es en coordenadas polares, ¿no? en coordenadas polares, x cuadrado más y cuadrado es, es r cuadrado, es la distancia al origen, y debería de salir el mismo resultado y así comprobar que todo este cálculo es correcto. Y la interpretación que se le da a esto geométricamente es que se estaría calculando el volumen debajo del paraboloide, debajo de la superficie del paraboloide, acotada por la región del plano x, y, que estaba limitado por una parábola, una parábola y, y una recta línea recta. Esta parábola de aquí que estaba en el plano xy es una recta, ¿verdad? Entonces ven, vendría a ser esto, algo así, algo parecido a esto, algo así como un, una región un poco concava por arriba y acotada por ese, ese paraboloide. Este volumen debajo de la superficie del paraboloide es precisamente la integral que estábamos calculando. Es una interpretación geométrica que se le puede dar a esto. Bien. Espero que les haya sido de mucha utilidad este video y nos veremos pronto en más videos tutoriales de cálculo.